Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Regional Tolima, Centro Agropecuario La Granja. En el corazón de Colombia, y a 5 kilómetros del municipio del Espinal, en la vía que lo une con la capital tolimense, se ubica La Granja. Con la calidez propia de las planicies del Alto Magdalena y sobre una extensión de 96 hectáreas, se erige uno de los centros de formación agropecuaria y agroindustrial insignia del Sena y referente a nivel nacional. Desde 1965, el Centro Agropecuario La Granja ofrece y ejecuta la formación profesional integral en las áreas agrícolas, pecuarias, agroindustriales, ambientales y biotecnológicas, que apoyan el crecimiento y desarrollo regional preparando el talento humano que se incorpora a los procesos productivos de las empresas del sector. Destacado a nivel nacional como uno de los centros que ha logrado alcanzar los mejores niveles tecnológicos, la granja brinda aprendizaje de excepcional calidad que guarda los lineamientos del modelo pedagógico del Cen, manteniendo de esta manera la confianza del sector empresarial y gremial de la región y el país. El reconocimiento de imagen de hoy están gravitados en el compromiso, capacidad y nivel de cualificación de su talento humano, que consciente de las realidades y contextos del país consagran su esfuerzo por hacer de la formación el apalancamiento eficaz para el mejoramiento de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y sus familias. Estrategia Sena Empresa Un escenario modelo de La Granja para Colombia Desde 2004, el Centro Agropecuario La Granja ha venido recuperando la experiencia doctrinaria del aprender haciendo a través del modelo Sena Empresa, como soporte pedagógico y metodológico de la formación por proyectos, bajo el enfoque de las competencias laborales. El modelo en Empresa nace como una respuesta a la necesidad de conjugar los conocimientos técnicos y científicos con los desempeños prácticos de los trabajadores en el marco de los principios institucionales, éticos y ambientales para hacer de nuestros aprendices seres comprometidos con la vida, el mundo y la naturaleza.